Nada, bienvenidos al directo de esta semana eh, Si no me conocen, que creo que ya todas aquí me conocen, me presento nuevamente Soy Katy Oliveira, farmacéutico experto en dermocosmética y formulación Bajo el tema polémico de cada verano, cada primavera Cuando salen dos rayos de sol Siempre este es el tema polémico de, de todos los años Y es... Esa creencia del de protector solar hace que yo tenga unos niveles de vitamina D más bajos. Vamos a ver qué pasa aquí. Para comenzar, ciertamente la vitamina D, que no es una vitamina como tal, es una hormona por lo que se ha visto Últimamente, en los últimos estudios, pero vamos a ir llamando la vitamina D para no enredarnos. O entonces sea, Esta vitamina D es necesaria en múltiples funciones en tu organismo. De hecho, se habla últimamente que muchas de las personas que se contagiaron de COVID fue porque tenían bajos niveles de vitamina D. Y entonces, eh, a raíz de esto, como la población en general tiene vitamina D baja, pues había más probabilidad que pudieras tener eh, esta infección de COVID, ¿vale? O que te afectara en mayor medida. Porque la vitamina D aporta muchísimas funciones, entre ellas una inmunoprotección fabulosa. Dicho esto, para nosotros sintetizar vitamina D necesitamos la presencia del sol. Y el sol no a través de cristales, ni de ventanas, ni nada, sino el sol directamente en el aire libre que te dé en la piel. Ahora bien, si te pones a ver, es una relación riesgo-beneficio, porque también el sol es el principal oxidante, es el principal factor que daña el tejido de la piel. Entonces, esto es naturaleza básica y supervivencia, o sea, era como para controlar la población en su momento, la naturaleza es muy sabia y a través del sol producimos más radicales libres. Punto. Pero no es la única forma de obtener vitamina D. Nosotros podemos obtener vitamina D de nuestra alimentación. Ciertamente, hoy en día es bastante difícil obtener las cantidades de vitamina D adecuadas a través de la alimentación. Adicionalmente, los factores medioambientales no son iguales que en la época paleolítica, en donde había una capa de ozono mucho más gruesa, donde no había tanta contaminación, donde habían otros factores que no hacían que nosotros nos envejeciera la piel, nos produjera enfermedades, etc. Entonces, a raíz de eso, pues hay también suplementos de vitamina D, que es lo que se aconseja hoy en día, debido a que la incidencia del sol, pues puede dañar la piel. Entonces, en este caso... ¿Qué pasa realmente con el protector solar y la síntesis de vitamina D? ¿Y cuánto necesito yo exponerme al sol para sintetizar vitamina D? Porque esto también es otro tema. Para que tú sintetices las cantidades de vitamina D adecuadas, debes exponerte 15 minutos, 15 minutos, tres veces a la semana. O sea, es muy poquito tiempo. Y se recomienda... Que en el, en el tema de la exposición tengas protección solar en el rostro y que expongas brazos y piernas que primero es el área mayor de tu cuerpo y segundo donde más vas a poder sintetizar vitamina D. No se recomienda que expongas el rostro porque el rostro está todo el día expuesto, todo el año. Entonces, en este sentido, se protege la piel que siempre está más al aire libre y se expone aquella que normalmente tenemos cubierta con algún tipo de prenda de ropa. O sea, simplemente esto. Que aún así tú dices, bueno, pero es que, claro, es que tengo una historia de melanoma o me han quitado varios lunares, como es mi caso que es bastante complicado. En estos casos yo no recomiendo que te arriesgues. O sea, ya hablarás tú con tu médico, pero mi recomendación es utilizar protección solar, porque aparte la protección solar, aunque diga SPF 100, no te protege al 100%. Nunca ninguna protección solar te va a proteger al 100%. Siempre va a pasar algo de radiación. Por eso debemos renovarla cada dos horas vale Y nadie la renueva cada dos horas, vamos a ser sinceros en esto. Entonces, dicho esto, si tienes un historial de melanomas, de problemas de piel, etcétera No te arriesgues, acude a o la alimentación o los suplementos, cualquiera de los dos está más que bien. Y eh, si eres una persona que no tienes ningún tipo de riesgo, pues cuando hagas esta exposición de 15 minutos tres veces a la semana... Pues simplemente utiliza protección solar en el área del rostro porque es donde mayormente lo tienes expuesto día a día. Pero esto significa que el protector solar me baje los niveles de vitamina D. Los niveles de vitamina D están bajos ya por nuestro estilo de vida, porque estamos todo el día en una oficina... Estamos todo el día encerrados en una casa, vamos a un centro comercial, no nos exponemos a una montaña, a un parque, no tenemos la vida que tenían nuestros antecesores en la prehistoria, que estaban todo el día al aire libre y por lo tanto podían recibir muchísima más radiación. Como te comenté al inicio, esta radiación, para que sintetices la vitamina D, necesitas estar al aire libre porque la radiación ultravioleta B... No atraviesa los cristales, no atraviesa las paredes, no atraviesa ninguna membrana, ninguna barrera física, por así decirlo. Simplemente esta es la que te va a ayudar a sintetizar la vitamina D en tu cuerpo. Y si tienes un cristal y tú te crees que estás ahí y que estás recibiendo sol, pues déjame decirte que no. No lo estás recibiendo a menos que usted abra esa ventana y esté como que en el patio, en el balcón de su casa y ahí directamente si sí te pega la, la luz, entonces ahí sí te está recibiendo la radiación ultravioleta B y está sintetizando vitamina D. Ya les dejé claro este tema y espero que les aclare un poquito más todo eh, el conocimiento acerca de si el productor solar... Eh, hace algún tipo de incidencia en cuanto a la vitamina D o no. Así que déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría que conversáramos en los próximos directos y si también vas a utilizar protección solar, al menos en el rostro, cuando te expongas estos 15 minutitos tres veces por semana. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por conectarse. Les mando un besote enorme y nos vemos la próxima vez. Chao.